Tras un ingreso por un susto del corazón es muy probable que el médico hable de rehabilitación cardíaca. Además de informar y ofrecer apoyo psicológico, quizá la parte más importante es la del ejercicio, justo lo opuesto a lo que se decía a finales de los 80. Un equipo diseñará un programa adaptado, ya sea para hacerlo bajo supervisión profesional, ya sea en casa, llevando un control. Lo más seguro es que el programa incluya ejercicios aeróbicos, de fuerza y de flexibilidad. Los aeróbicos fortalecen el corazón y los pulmones, a la vez que aumentan la resistencia. Los de fuerza tonifican y fortalecen los músculos. Los estiramientos mejoran la flexibilidad y evitan lesiones.